Buenas tardes a todos y a todas, hoy tenemos el placer de disfrutar de una charla de César Esteban López, profesor titular de la Universidad de La Laguna, eh, ha impartido clases tanto en el grado en Matemáticas como en el grado en Física, así como en el Máster de Astrofísica, en asignaturas como por ejemplo Exoplanetas y Exobiología, Nebulosas Ionizadas y Evolución Química y Nucleosíntesis. Como investigador es miembro del grupo Composición Química de Nebulosas Ionizadas en el Instituto de Astrofísica de Canarias, sus líneas de trabajo son la arqueoastronomía, galaxias enanas, composición de nebulosas ionizadas y evolución química del universo. Es investigador principal de más de cuatro proyectos del plan nacional y así como autor y coautor de más de 90 artículos en revistas internacionales. Y bueno, sin más preámbulos, el doctor César Esteban López. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esto será al final, ¿no? Si le gusta, claro. Eh, muchas gracias al grupo Casiopea, que hace una, una labor muy, muy importante para fomentar la, la afición a la astronomía. Yo también fui aficionado antes que profesional de la astronomía, sin, que me siento identificado con toda la gente que tenga interés en esta ciencia. Bien, eh, este año es el 150 aniversario de la tabla periódica de, bueno, de que eh, mendelier propusiera la tabla eh, periódica de los elementos, ¿eh? lo propuso hace 150 años y este año, el 2019, es el año internacional de la tabla periódica entonces esta tabla, esta, tabla, digo, esta charla pues viene muy al, al pelo del asunto de todas formas esto es un tema que llevo trabajando mucho tiempo y vamos, no, es, no es nada especialmente nuevo, pero bueno, resulta que, que es, coincide con esta, con esta efeméride eh, todos conocemos bien ¿no? la, lo que es la tabla periódica, desde primaria hemos estado viendo eh, qué quiere decir esto de la tabla periódica, eh, cómo, se, cómo se construye y qué representa. Eh, los químicos, bueno, en los libros de química podemos ver pues, eh, definición de cómo se comportan químicamente todos los elementos, todas las moléculas que pueden formar, todo lo que queramos saber sobre la tabla periódica lo podemos encontrar en los libros de química. Pero lo que no vamos a encontrar en estos libros es de dónde vienen estos elementos con los que juega la química. Todos estos eh, actores que hay ahí en, en la tabla periódica, ¿de dónde vienen? Porque no están ahí desde siempre. Han tenido un origen y cada uno de ellos eh, se ha creado de una forma diferente. La química no nos dice nada sobre eso, la, la que nos habla sobre eso es la física y la astrofísica. El origen de todos estos elementos químicos hay que encontrarlos eh, fuera de la Tierra. <coughs> aunque nosotros sintetizamos elementos, pero eh, los elementos que encontramos en la naturaleza tienen origen cósmico. Eh, aunque a nosotros nos dicen que en la tabla periódica hay ciento y pico elementos, eh, solamente hay 92 que encontramos en la naturaleza. El resto es, eh, son producidos en laboratorio y generalmente duran muy poco. Estos elementos están tanto aquí como en el resto del universo. A ustedes que son físicos, eh, pues eh, eso no les, no les parece muy raro, pero tú se lo dices a una persona normal que no tiene nada que ver con lo nuestro y a lo mejor le parece un poco extraño que eh, ese, ese concepto casi medieval ¿no? de que eh, el, el cielo y la tierra son algo diferente, alguna vez pues choca todavía la mentalidad del siglo XXI. Eh, pero bueno... Eh, todos somos lo mismo y el origen es, es común, tanto en la Tierra como en el resto del universo. Eh, si nosotros tomamos el universo o el Sol como. Eh, el sol, eh, la composición química del Sol es aproximadamente. es parecida, es representativa de la composición promedio del universo. Eso lo podemos decir en primera aproximación. Entonces, la composición química del Sol, pues si la mm, aproximamos al universo promedio pues vemos que eh, el, el sol es básicamente eh, hidrógeno y helio, ¿eh? y, y, y el universo, ¿eh? por extensión, pero casi al 90, casi al 100%, ¿eh? el resto de los elementos químicos es casi un 1%, ¿eh? En, eh, y lo estoy poniendo ahí en unidad de masa, ¿Eh? si nosotros cogemos un gramo o un kilogramo ¿eh? de, de universo o de sol, pues 740 gramos serían eh, Hidrógeno, solamente un gramo sería otros elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. O sea, nada. Eh, si lo tomamos en número de partículas, por ejemplo, ya el hidrógeno es el 90% del número de partículas y el resto de los elementos químicos más pesados que el helio serían mucho menos de un 1%. Entonces es muy poco ¿eh? el resto de, de elementos químicos. Sin embargo, nos vamos a la Tierra y el hidrógeno es que no aparece. Ahí tenemos la lista de los, creo que son los 8 o los 9 elementos más abundante es la Tierra y no aparece el hidrógeno. El helio no aparece pero de, ni de lejos porque no existe prácticamente en, en la superficie de la Tierra. De hecho, el helio se llama así porque se descubrió en el Sol. ¿eh? Esto es debido a, bueno, a la evolución especial que ha tenido la Tierra desde que se formó eh, a partir de la nube, nube primigenia de la que eh, salió todo el Sistema Solar. Debido a su baja gravedad, pues no pudo eh, mantener... Eh, eh, no, no pudo retener los elementos más ligeros como el hidrógeno y el helio y se les escapó se les escapó a la Tierra sin embargo, los planetas gigantes como Júpiter o Saturno son ricos en hidrógeno y en helio porque eh, tienen un campo gravitatorio suficientemente intenso como para retenerlos ¿vale? entonces la evolución química de la Tierra es anómala respecto al, al, al, al, al resto del universo es, es rara ¿no? respecto al, al, a la mayoría del, del universo Bien, aquí tenemos el oxígeno, por ejemplo, que es el tercer elemento más abundante del universo. La Tierra es el segundo. El silicio, que es el tercero en la Tierra, por ejemplo, los silicatos, pues en el universo pues está bastante abajo. Bueno, ¿y cuáles son los... Eh, ¿Cómo se forman estos elementos químicos en el universo? Hay distintos procesos, pero los dos más importantes que, han, que producen la mayor cantidad de elementos son estos dos. Primero, la... Nucleosíntesis. nucleosíntesis es el proceso genérico que forma un elemento químico, un núcleo. Eso se llama el origen del elemento núcleosíntesis. La nucleosíntesis cosmológica o primordial, relacionada con el principio del universo, en nuestro caso el Big Bang, que es el, el modelo que tenemos aceptado, eh, o sea, todos los procesos relacionados con la formación del universo generan un tipo de elementos y después, posteriormente, la mayor parte de los elementos químicos han producido en el interior de las estrellas eh, o, eh, o relacionados con explosión en las últimas etapas de vida de las estrellas de alguna forma relacionadas con la vida estelar si nosotros representamos la abundancia aquí, bueno, relativa está en el logaritmo, el eje I, de los distintos elementos en función de su número másico que es la suma de protones y neutrones podemos ver que es, eh, en el universo y en el sol se... se se distribuye de esa forma. Ahí podemos ver que va bajando hacia la derecha, el hierro, por ejemplo, ahí el hierro tiene un pico, también hay un pico al germanio, xenón, platino, que bueno, que tiene su explicación, pero no vamos a incidir aquí. Por ejemplo, litio, berilio y boro, ¿eh? ahí eh, son, eh, tienen, aunque tiene un número másico muy pequeño, pues tiene una abundancia muy pequeña también, eh, que es bueno, parece anómalo, pero tiene su explicación también. Eh, aquí están los elementos que se forman en el Big Bang, que son muy poquitos, los más ligeros, y el resto prácticamente en su mayoría se forman por la nucleosíntesis estelar. Estos es en la fusión en un interior estelar cuando la estrella se es estrella, o sea, es eh, la nucleosíntesis que decimos hidrostática que se forma en el interior durante la vida de la estrella, lo, y después lo que está relacionado con la explosión. De, de supernovas que es sobre todo el hierro principalmente y también algunos elementos y después los elementos más pesados se forman sobre todo por captura de neutrones pero todo asociado a, eh, a las estrellas en algún momento de la evolución de las estrellas la nucleosíntesis primordial ¿eh? la nucleosíntesis del Big Bang ahí. se produce únicamente si aquí representa ay perdón no va para atrás oh no va para atrás no no va para atrás no sé por qué no está yendo para atrás bueno, volvamos aquí de forma manual bien la nucleosíntesis primordial se produce únicamente en los primeros mil segundos del universo, ¿Eh? 15 minutos. En los primeros 15 minutos es cuando se forman los elementos. Después ya no, que se forman en el Big Bang y después ya no ya no se forman más. Se queda es como un encefalograma plano como tenemos ahí y ya no se generan más. Y lo único que se genera en la gran explosión son protones que genera hidrógeno al recombinarse con electrones posteriormente. El deuterio, en lo que llamamos D, que es el, el núcleo de hidrógeno formado por un proton y un neutrón. El tritio, que sería, bueno, helio 3. El helio 4. Y un poquito de berilio 7 y litio 7. Fíjense que aquí a la izquierda, esto es la cantidad relativa, fracción de masa. Podemos verlo en logaritmo también, con lo cual eh, el berilio 7 y el litio 7 son, eh, se forman muy, muy poco, pero se forman algo. Pero ya está, ahí ya no. Ya no, ya no se puede ir más allá ¿por qué? porque el berilio, 8, el berilio 8 es inestable una vez que se forma se desintegra entonces es como una barrera una barrera que la nucleosíntesis cosmológica no puede franquear después veremos que las estrellas sí que son capaces de franquear esa barrera pero las condiciones de presión y temperatura del Big Bang no son suficientes como para saltar de alguna manera esa barrera y se queda ahí parada la nucleosíntesis entonces el universo en los 15 primeros minutos forma un montón de helio hidrógeno obviamente algo tal y ya se queda parado hasta que empiecen las primeras estrellas ¿Eh? en ese periodo no se formó más, eh, más eh, compuestos químicos elementos químicos y esto eh, se mantuvo así hasta, los, hasta que el universo cumplió 400 millones de años que es cuando empiezan a formarse las primeras estrellas ahí ya empieza, otra, eh, empieza el siguiente cambio ya en la composición química del universo se forman las primeras estrellas, las estrellas nacen de nubes de polvo, ¿no? que tienen una composición química determinada. Las primeras estrellas eran hidrógeno y helio. Y fíjense que aunque los elementos químicos pesados eran, eran cero, y en las estrellas modernas de la actualidad eh, son muy poquito. Pero eso hace que la diferencia sea muy importante. Estas primeras estrellas evolucionan de una forma bastante diferente a las estrellas que conocemos en la actualidad. Todavía no hemos encontrado ninguna, ¿eh? que sea pura, puramente, de, eh, que, no tenga, o sea, que sea de primera generación, todavía no las hemos encontrado. Pero suponemos que su evolución fue bastante diferente. Bueno, en el momento que empiezan ya las estrellas a funcionar, la composición química del universo cambia de forma drástica, porque empiezan a aparecer los elementos pesados más allá el carbono y más allá. Todos sabemos eh, que las estrellas son unas nubes de gas, que eh, eh, es, un, es un sistema de gas en equilibrio, bueno, más bien de plasma, eh, en equilibrio donde tenemos unas reacciones nucleares que se producen en el interior, que generan una presión de radiación, que empuja el gas hacia afuera, pero como son objetos muy masivos, tiene una gravedad también muy importante y entonces esas dos fuerzas se equilibran, se equilibran en la presión de la radiación que empuja hacia afuera, y la gravedad que empuja el gas hacia abajo, pues se mantienen estables. Se alcanza un equilibrio en una forma redondita ¿eh? y eh, ahí está viviendo la estrella mientras se mantenga las reacciones nucleares entonces eh, el ritmo en que se produzcan esas reacciones nucleares va a ser muy importante y, y, y la temperatura que necesite cada una y la presión porque eso va a definir muchas cosas que van a ocurrir incluso a la vida de la estrella el tiempo de vida las estrellas pueden nacer, nacer inicialmente con un rango muy amplio de masas ¿eh? pueden ser desde .01 eh, aproximadamente hasta 100 hasta masas solares o por ahí el Sol tiene, por definición, masa una masa solar. Nosotros referimos siempre las masas de las estrellas a la masa del Sol como referencia. Ahí tenemos en la tabla eh, las distintas masas solares, desde 60 a 0,3. Fíjense que la luminosidad, cuanto mayor es una estrella, mucha más, mucho más luminosa es. Una estrella de 60 masas solares es 140.000 veces más brillante que el Sol, pero sin embargo, estas superbedes del universo, ¿no? las estrellas masivas, viven muy poco, ¿eh? pagan, pagan un, un precio muy alto. ¿eh? Una estrella como el Sol puede vivir 15.000 millones de años y una estrella supermasiva de estas 60, 100 masas solares apenas un millón de años, que es muy poco, ¿eh? a, la, a escala astronómica. ¿eh? Son, eh, son objetos casi instantáneos, ¿no? <risa> duran muy poco. Entonces, estas estrellas, según su masa, van a vivir más o menos tiempo y también van a producir más o menos elementos o distintos tipos de elementos. ¿Eh? Según la masa que tengan, será diferente la temperatura que puedan alcanzar en el interior y la presión y, por lo tanto, se van a produ poder producir unas reacciones nucleares o no, ¿Eh? según se alcancen o se superen distintos umbrales para que se produzca una reacción determinada. Entonces, las estrellas son reactores nucleares. Y se pueden producir distintos tipos de reacción. Hay seis procesos principales de reacciones nucleares. La que utiliza el hidrógeno como combustible, o sea, que es la quema del hidrógeno. Eh, la combustión del helio también, eh, más tarde o a mayor... según... ...vamos avanzando en, en, en elementos más pesados... ...en reacciones que involucran elementos más pesados... ...necesitamos mayores temperaturas en el núcleo... ...entonces podemos... ...ahí están las reacciones de hidrógeno helio... ...carbono, neón, oxígeno y silicio... ...que es la última, ya que se produce... ...entonces para que se produzcan estas reacciones... ...como he dicho, se necesita una presión... ...y una temperatura determinada... ...y por lo tanto, si eso depende de la masa... ...también la, la producción en elementos químicos de cada estrella va a depender de su masa básicamente, aunque también hay otros elementos hay otros parámetros que pueden influir eh, las estrellas de cualquier masa eh, cualquier estrella que se llame estrella, va a quemar hidrógeno esa es la, la principal reacción nuclear que, y la primera que se produce en una estrella eh, y se pasa la mayor parte del tiempo eh, la mayor parte de la vida de una estrella se va a pasar quemando hidrógeno ¿por qué? porque es una reacción lenta entonces lo que la reacción de la, la combustión del hidrógeno lo que hace es transformar cuatro protones en un finalmente con distintas reacciones y finalmente se produce un núcleo de helio. Ahí se produce energía. Cuando una estrella eh, está quemando hidrógeno en su núcleo, se dice que se encuentra en la secuencia principal. ¿Por qué? Si nosotros representamos, este es el diagrama de Hertzsprung-Russell que, que es muy normal en, en astronomía, muy utilizado, si representamos la luminosidad en el eje Y de una estrella frente a su temperatura o su color, la temperatura de la superficie, vemos que la mayor parte de las estrellas está en una banda, esa que vemos ahí con el color del arco iris, los colores del arco iris, ahí, en esa zona generalmente. Y ahí es donde se pasa la mayor parte de su vida. Eso es lo que se llama la secuencia principal, y es donde están las estrellas que están quemando hidrógeno. El Sol está ahí, ¿eh? en la zona amarilla, y ahí estará durante otros 5.000 millones de años más. ¿eh? Ha estado 5.000 millones de años y otros 5.000 millones de años más le quedan. O sea, podemos estar tranquilos que el, el Sol no se va a morir antes que nosotros. ¿Mm? Eh... Y, bueno, ¿qué pasa cuando se, eh, bueno el hidrógeno se acaba? Aunque hay mucho, pues se acaba en algún momento en el núcleo. ¿eh? Y entonces, cuando se acaba el hidrógeno en el núcleo, pues hay un reajuste. Eh, ¿Por qué? Porque acaban las reacciones y, y, y la estrella tiende a contraerse, porque entonces la gravedad tiende a, a, a ser más importante que la presión de la radiación. Hay un reajuste interno, aumenta la temperatura, aumenta la presión y entonces... Se puede quemar el hidrógeno, el helio perdón, que sería el siguiente elemento. Cuando se quema el helio, entonces ahí eh, se necesitan mayores temperaturas, es una reacción más rápida, y entonces la estrella eh, se reajusta toda su estructura y se convierte en una gigante roja. Se expande mucho y en su temperatura superficial baja. Se convierte en, por ejemplo, en el sol, pues ahí del amarillo al rojo y se expandiría y en ese momento pues empiezan a producirse otros elementos químicos en el interior la estrella, el, el Sol <coughs> el Sol tendrá un diámetro cuando se convierta en gigante roja de dos unidades astronómicas eso quiere decir que su radio será una unidad astronómica ¿qué es una unidad astronómica? la distancia de la Tierra al Sol, la de la tierra al sol. por lo tanto la Tierra estaría se la comería el Sol ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que le, no le pasa a la Tierra. Pero bueno. Y además de eso, eh, ese sería el final absoluto de la Tierra ya, probablemente. Eh, ¿Y qué pasa en, en una estrella gigante roja? Lo que tenemos es básicamente en el núcleo quemando helio una capa externa que quema hidrógeno. Y después eh, lo que tienen de especial las gigantes rojas es que la capa exterior, la que no está produciendo reacciones nucleares, es, se llama convectiva eso quiere decir que hay movimientos de gas como, como en un caldero con agua hirviendo ¿eh? que se mueve el gas de abajo arriba hay corriente de gas caliente que suben y frío que bajan, algo parecido ocurre en la superficie y entonces lo que ocurre es que el material que está siendo enriquecido por las por las reacciones nucleares del interior puede aflorar a la superficie si ustedes hacen un espectro de una gigante roja y analizan su composición química, verán que está enriquecido de material, procesado por la propia estrella. Las estrellas que alcanzan esa fase gigante roja, eh, sobre todo las estrellas de baja o masa intermedia, entre, cero, entre media masa solar y ocho o nueve masas solares, acaban su vida todas como gigantes rojas y producen van a producir principalmente el helio, debido a la combustión del hidrógeno en capa, esa capa eh, rosita, y que debido a la convección se lleva a la superficie, el carbono, que también se produce debido a la combustión del helio, nitrógeno y elementos S, que ahora veremos lo que, es, lo que son. En la, en la fase de gigante roja, estos elementos son los que sobre todo se van a producir. Eh, en el interior se va a quemar el helio. El helio produce carbono. Lo que nosotros hacemos básicamente es que ese se llama la reacción triple alfa, porque involucra tres núcleos de helio que se llaman partículas alfa. Entonces tenemos dos... Lo que va a ocurrir es que hay dos partículas de helio que se funden para formar un berilio 8, pero yo antes he dicho que el berilio 8 es inestable. Tiene un tiempo de vida. Una vez que formamos berilio 8, enseguida, muy rápidamente, se desintegra, pero como la temperatura y la presión en el interior de una gigante roja es lo suficientemente elevada el ritmo de reacción de ese berilio 8 con otro núcleo de helio es más rápido que el tiempo que tarda en desintegrarse entonces antes de que el berilio 8 se desintegre va a chupar a otra eh, a otro núcleo de helio y entonces puede sortear esa barrera que era debido a la inestabilidad de los núcleos de, de número más y 8, que no hay ninguno estable en la naturaleza. ¿vale? Eso es lo que el Big Bang no puede superar, pero una gigante roja sí. ¿eh? Entonces sí que puede producir. Entonces puede generar carbono. Y debido a eso. el universo puede ir más allá en cuanto a la evolución química. Aquí hay una historia. Si tuviéramos una charla más larga se podría hablar más, porque esto tiene que ver con el principio antrópico incluso. Eh, porque esta reacción realmente la de es muy difícil que se produzca, es eh, la de tres núcleos de helio para formar carbono. Realmente se produce porque hay una resonancia a baja energía de esa reacción, que si por una casualidad no tuviera justamente esa energía para que se produjera y fuera un poquito más alta, en la vida se produciría carbono al universo y el universo probablemente nunca iría más allá del helio, ¿vale? O sea, es una cosa de estas de que alguna vez mosquea a la gente, ¿no? Que dice, es que parece que el universo esté finamente sintonizado para que se produzcan las cosas, ¿no? Para que eh, la, la complejidad química eh, sea cada vez mayor e incluso eh, aparezca la vida, cosas así, ¿no? Eso es lo, lo que trata el principio antrópico, que es un problema filosófico-científico bastante interesante. Bueno. Eh, bueno, quitado el problema de estas cuestiones del principio antrópico, el carbono es muy importante. ¿no? El carbono es el único elemento que conocemos que pueda ser base de la vida ¿eh? en el universo. Se ha hablado por ahí del silicio, por ejemplo, eh, vida basada en el silicio, pero es, eh, pero es bastante menos probable porque... Eh, eh, la versatilidad química que tiene la, el átomo de carbono es tremenda o sea, la cantidad de moléculas que puede producir la reactividad química no tiene parangón en ningún otro elemento químico de hecho, uno se va y, y al universo eh, eh, busca las moléculas que hay en el universo y la mayor parte de las moléculas que hay en el universo son orgánicas ¿eh? o sea, que nosotros esperamos eh, no conocemos cómo es la vida eh, eh, fuera de, de la Tierra pero lo más probable con el conocimiento de química que, ten, que tenemos es que también esté basada en la química del carbono ¿no? Como, no, como la nuestra entonces es una molécula única es un átomo único bueno, podríamos dar otra charla sobre el carbono y su importancia en el universo y en todas las cosas de la vida pero bueno, eso sería en otro momento eh, he dicho que se forma el, el carbono que es muy importante obviamente también se forma eh, otros elementos curiosos que son los elementos S. Los elementos S que están formados por captura de neutrones. Eh, cuando nosotros tenemos este, estas, estas reacciones que forman el carbono, hay otro tipo de reacciones que se producen por el carbono y protones y partículas alfa por ahí, otras reacciones secundarias eh, que producen neutrones libres. Estos neutrones libres pueden ser absorbidos como no tienen carga. Eh, eh, no hay repulsión. O sea, si tú intentas juntar dos eh, núcleos cargados, pues se repelen y te va a costar mucho. Pero, sin embargo, pues un, eh, un neutrón es neutro, entonces puede agregarse tranquilamente a un núcleo que encuentre. Eh, entonces, si tú tienes inicialmente en una estrella que haya nacido eh, con una cierta cantidad de hierro, por ejemplo, eh, pues entonces estas partículas de hierro que están por ahí, que no les afecta nada porque no se llegan a quemar ni nada, a reaccionar, eh, eh, de pronto se encuentran con un flujo grande de neutrones que se están produciendo al interior de la gigante roja, y entonces van eh, absorbiéndolos y eh, engordando. ¿eh? Se van produciendo elementos cada vez más pesados, Eso se llaman elementos S. ¿Por qué? S de slow, de flujo lento de neutrones que se produce el interior de una. De una, de una gigante roja entonces, ¿qué se produce? a partir de un núcleo de hierro se empiezan a capturar neutrones y se van formando todos esos elementos que hay en la caja amarilla desde el galio hasta el bismuto y se forma, por ejemplo, el plomo y otros el bario, cesio itrio, bueno, rutenio cosas así, xenón eh, todos estos elementos se pueden observar por ejemplo, se, se miden ¿no? y, y se encuentran unas cantidades muy grandes en, en gigantes rojas por ejemplo, una un, eh, una cosa muy curiosa es que en los años 50 se encontró tecnecio en una gigante roja al principio no se sabía lo que era, pero cuando se dieron cuenta de que era tecnecio ¿ustedes saben por qué se llama tecnecio el elemento? porque es un elemento producto de la técnica, no se encontraba en la naturaleza, ¿Vale? el tecnecio. ¿Qué pasa? El tecnecio tiene una vida media de 100.000 años y no se encuentra en la naturaleza, se encuentra en el laboratorio, ¿Eh? es un elemento que no, te, no es muy pesado pero es inestable, eso es lo que tiene, pero se encontró una gigante roja, entonces alguno llegó a pensar es que están los extraterrestres echando tecnecio, <risa> que si tendría un origen eh, artificial, pero no, Después ya eh, entendieron que era producido por la estrella gigante roja y que debido a la convección ese material aflorara, afloraba a, a la superficie y después iba desintegrando. ¿no? Bien. Este es un, un, un elemento típico, eh, un, un elemento de tipo S típico. Bueno, es captura de neutrones, como he dicho antes. Ah, pero eh, estos elementos que se producen en el, y que llegan a la superficie de la gigante roja es que son expulsados por la estrella. Eso es lo importante, que se expulsan. ¿Por qué es importante que se expulsen de la estrella? Porque después pueden ser utilizados por futuras generaciones de estrellas que nazcan, ¿no? para, para enriquecer en medio del que nazcan. Entonces, las eh, capas exteriores de estas gigantes rojas, al final, acaban siendo una nebulosa que se disgrega en el, en el espacio. Es lo que se llama nebulosa planetaria. Después de la fase gigante roja, se expulsa. Ahora tenemos aquí, esto es una animación, ahí tenemos una estrella con un planetita girando alrededor, que el poder del planeta se queda dentro, y, y esta estrella ha, ha aumentado, ¿no? se ha convertido en gigante roja. Ahora esto se llama pulso térmico, es un proceso de reajuste interior, ¿eh? en, bueno, que se producen eh, distintos procesos, eh, distintas eh, cosas raras entre la quema de hidrógeno y el helio en el núcleo y en la capa, y ese mat durante el pulso térmico las capas externas de la nebulosa salen fuera, ¿m? expulsadas a cientos de kilómetros por segundo, y se genera una nebulosa de estas tan bonitas, ¿m? como la nebulosa de Hélice, que duran aproximadamente unos 10.000 años. Nosotros podemos ver una nebulosa hasta que se digrega y se pierde unos 10.000 años, es una etapa corta la evolución de una estrella. Lo que deja en el centro es una enana blanca, ¿Eh? el núcleo, lo que era antes el núcleo de la, de la gigante roja se queda inerte, ya no tiene reacciones nucleares es una estrella muy compacta, muy pequeña que lo único que hace es eh, brillar y, y está al principio a muy alta temperatura pero eh, poco a poco se va, eh, se va enfriando y se va apagando ya, ese es su futuro generalmente estará compuesta de carbono carbono, carbono oxígeno esa nebulosa es la que está enriquecida de helio, de carbono y de elementos ese, y de nitrógeno eh, Bien eh, como ustedes saben también, eh, muchas estrellas o sea, la mitad de las estrellas o una cosa así, nacen en sistemas múltiples eh. nacen con una compañera o con varias compañeras entonces muchas de ellas eh, están muy, muy juntas, son estrellas que están muy juntas, entonces hay momentos en que se transfieren más a unas a otras, y claro, eh, eh, las dos estrellas generalmente van a tener unas masas diferentes, y van a evolucionar y van a tener un tiempo de vida diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de dos estrellas muy cercanas, y una de ellas ha alcanzado la fase de nana blanca, ha pasado por la fase gigante roja, ha expulsado la nebulosa planetaria y ahora está en fase de, de nana blanca, tiene a otra estrella compañera alrededor y esa estrella compañera alcanza la fase de gigante roja. ¿vale? Se hincha y entonces llega un momento en que se hincha mucho y puede llegar a llenar lo que se llama su lóbulo de Roche y entonces empezar a transferir materia a la compañera. O sea, se hincha tanto que llega a una zona donde el potencial gravitatorio de la, de la nana blanca empieza a captar energía y entonces lo que se produce es un trasvase de la gigante roja a la enana blanca, y la enana blanca va engordando. ¿Y qué ocurre? La, la estructura de una, una enana blanca tiene un límite de masa, la masa de Chandra seca, que es 1,43 masas solares. Si sobrepasa esa masa, la estructura es, es, ya no aguanta y se destruye, explota. Entonces, claro, eh, en ese momento de transferencia es posible que alcance la masa de chandra Secar y entonces la estrella ya es inestable y tiene que explotar. Es una cuestión cuántica puramente. Los estados de ocupación se saturan, <ríe> explota. ¿eh? Eh, se produce lo que se llama la deflagración del carbono, porque básicamente eh, la nana blanca es de carbono. Y en esa explosión eh, se alcanzan unas temperaturas muy elevadas, unas velocidades muy grandes en el gas y se generan reacciones nucleares muy muy rápidas y de muy alta temperatura. Y se producen, eh, se llega a producir mucho hierro. Una Esto se llama la supernova de tipo 1A. ¿vale? Que brillan todas, eh, el, pico de, eh, el pico de brillo de estas supernovas, ¿eh? las supernovas saben que es eh, en una explosión que uno, una, un objeto, una estrella, un sistema binario en este caso aumenta en muchísimos órdenes de magnitud su, su brillo ¿no? una estrella cualquiera puede brillar tanto como una galaxia, ¿no? como aumenta su brillo 100.000 millones de veces, una cosa así por eso se llama supernova, estas se llaman de tipo 1A y brillan prácticamente todas casi lo mismo entonces, eh, estas supernovas de tipo 1A son las que se utilizan para medir eh, la velocidad de expansión del universo. Porque si tú ves una supernova de tipo 1A, en cualquier galaxia, tú sabes el brillo máximo que tiene. ¿eh? Es como si tú tuvieras... son como bombillas de 100 vatios. ¿eh? Son todas bombillas de 100 vatios. Si tú sabes lo que brilla una bombilla de 100 vatios a un metro, pues tú sabrás a cuánto está a la distancia a la que está una bombilla de 100 vatios midiendo su brillo y comparando con la que tiene la que está a un metro no pues eso es lo mismo o sea son candelas universales que se llaman ¿no? eh, candelas, estándar. candelas estándar bien pues estas, estas en estas explosiones se forman unas cantidades enormes masas solares de hierro ¿eh? son las lentejas del universo ¿eh? forman hierro a montón o sea son los objetos y el hierro y también eh, níquel. De hecho, el brillo el brillo eh, una supernova una supernova de este tipo tiene lo que se llama una curva de luz, ¿no? Eh, aumenta muchísimo, casi instantáneamente, su brillo y después su brillo va cayendo con el tiempo. Aproximadamente en un año, dura un año aproximadamente en la caída del brillo de una supernova de este tipo que es lo que, se, lo que mantiene ese brillo durante un año es que realmente no se forma hierro se forma algo un poquito más pesado que el hierro que es el níquel, níquel 64 pero el níquel 64 es inestable y con un tiempo de vida de aproximadamente un año entonces según se va desintegrando el, hierro, el níquel y se va formando finalmente hierro eh, ese proceso de desintegración genera luz y eso es lo que mantiene brillante la supernova durante un año es la desintegración del níquel pero finalmente todo ese níquel se transforma en hierro y es lo que nos queda. Eso es lo que pasa en la supernova de tipo 1A, hemos visto las gigantes rojas. Ahora, otros objetos que son muy importantes para la química del universo, muy muy importantes son las estrellas masivas, que son muy poquitas, pero son muy importantes. Eh, son estrellas que tienen una masa pues, aproximadamente superior a 8 masas solares. Estas sí que pueden producir, antes de, de su final de, del final de su vida, todas las seis cadenas de reacciones nucleares posibles. Y las pueden desarrollar en etapas ya evolucionadas de su vida, todas en distintas capas, cada vez más internas. Una capa donde esté quemando hidrógeno, otra capa donde esté quemando helio, un poco más interna, otra con carbono, así. Hasta el final, intentar quemar el silicio. Lo que pasa es que cuando tú quemas, intentas fusionar dos núcleos de silicio en el núcleo, eso produce hierro. Pero es que eh, si nosotros representamos... A, bueno, esta figura se representa la energía de enlace por núcleo. Bueno, eso quiere decir que... Para eh, explicar con palabras. Cuando tú intentas fusionar elementos hasta el silicio, cuando tú fusionas, eh, se produce energía. ¿vale? Las fusiones producen energía. Pero cuando tú intentas, con dos núcleos de hierro recién formados, los intentas fusionar, porque las temperaturas alcanzan... ¿eh? Pero esa reacción ya no es exotérmica, eso quiere decir que ya no devuelve energía, sino que la absorbe. Entonces, en el momento que la estrella intenta fusionar hierro, tiene que absorber energía de los alrededores. Y ese proceso ya la destruye, ¿eh? genera un colapso en el interior de la estrella. Entonces, la estrella masiva, ¿eh? Cuando, eh, cuando empieza a intentar eh, fusionar hierro, pues se autodestruye, ¿eh? un suicidio. Entonces, y la estrella colapsa. ¿Qué, ¿Qué ocurre? el interior es una, es una, bueno, es una explosión brutal. Las supernovas de tipo 1A, esas que hemos visto antes, destruyen totalmente la estrella. Son todavía más brutales porque no dejan nada en, dentro de la estrella. Pero aquí sí que deja un resto. ¿eh? La super, esta se llama supernova de tipo 2 cuando, cuando tenemos una explosión de una estrella masiva. Y lo que tenemos finalmente es o una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Eh? dependiendo de cuál sea la masa inicial de la estrella si es más o menos eh, el núcleo se queda en esa forma compacta de estrella neutrones agujero negro y la mayor parte de las capas exteriores de la estrella pues eh, forman acaban siendo un resto de supernova ¿eh? como esta de la nebulosa del cangrejo que está en la constelación de tauro me imagino que muchos de ustedes la habrán visto en el telescopio y que se produjo en el 1054 o sea, en el año 1054. Eh, hay un pulsar dentro, es una estrella de neutrones, y todo ese material pues, está enriquecido en oxígeno y otros materiales eh, que se producen en las, en las reacciones de supernova. Hay que pensar que estás, eh, en una explosión de, super, de supernova de este tipo eh, la, el gas alcanza velocidades casi de la, de la, de la velocidad de la luz. O sea, puede adquirir velocidades mayores a 10.000 km por segundo o 30.000 km por segundo. O sea, una fracción considerable de la velocidad de la luz. Y las temperaturas que se alcanzan en esa onda de choque, que se propaga, eh, produce unas reacciones nucleares muy, muy, muy alocadas, ¿no? Con unas, unas características que difícilmente podemos imaginar, ¿no? Hay modelos, ¿eh? Pero son muy complicados. Toda la nucleosíntesis explosiva es muy difícil, ¿no? Porque está muy fuera de equilibrio, obviamente. Entonces hay modelos, hay gente que hace modelos de esto, pero eh, la precisión pues es difícil conseguirla. ¿no? Ah, como he dicho, produce una gran cantidad de oxígeno. Y ahora voy a explicar otra cosita, una curiosidad. ¿eh? Aunque he dicho antes que, eh, por ejemplo, el carbono es muy importante y podríamos tirarnos otra charla hablando de carbono, voy a decir un poquito sobre el oxígeno, ¿eh? porque el oxígeno también es muy importante, porque lo respiramos, ¿no?, ¿eh? El oxígeno es muy importante en la Tierra, es el segundo elemento más, como hemos visto antes, más abundante después del silicio. Ocupa el 49% de la masa de la corteza, el 88% de la masa de los océanos, en forma de agua, ¿eh? y el 23% de la masa de la atmósfera. Una buena parte de nuestra Tierra es oxígeno. El oxígeno, ha, eh, La cantidad de oxígeno en la atmósfera ha definido ¿eh? cómo ha sido la evolución de la vida en la Tierra esto es una línea del tiempo más o menos de la evolución de la Tierra hace unos 4.000, casi 4.000 millones de años cuando hay la primera evidencia indirecta de, estos son restos geológicos ¿no? muy antiguos, la primera evidencia indirecta de aparición de la vida en la Tierra al poco de crearse, realmente la vida microbiana en la Tierra apareció en muy poco tiempo desde que se formó los primeros fósiles a por, eh, en fósiles, eh, microbianos, que ¿no? aparecieron hace 3.500 millones de años. Eh, hace 2.500 millones de años, bueno, estaban células ¿no? eh, con, un, con núcleo. Eh, la concentración del oxígeno era solamente un 1% en el nivel actual. En el... hace hay una subida, hasta el 10% del actual, alrededor de los 2.200 millones de años, y eh, la clave de que aumentara eh, tanto el oxígeno en la Tierra tuvo que ver sobre todo con unos procesos que la verdad es que son poco conocidos, ¿no? Yo, la verdad es que he oído muy pocas veces hablar de ellos, que es los fenómenos de glaciación global que ha, surgir, que ha sufrido la Tierra. Ha habido momentos en que la Tierra se ha cubierto completamente de hielo, ¿Eh? Se, se, ha se ha convertido en un congelador directamente, toda ella. Esto, bueno, sería difícil, bueno, sería largo explicar, pero por, eh, esto puede ser eh, esto se explica con la acción combinada de la de la tecnotónica de placas y la disminución del efecto invernadero. Después si quieren podemos hablar sobre ello, pero eh, la Tierra ha sufrido cuatro glaciaciones globales que ocurrieron desde hace, hace mil, 2.400 millones hasta 600 millones de años. Ha habido cuatro. Y en todos ellos ha venido después un incremento importante del oxígeno en la atmósfera. Eh, hay, eh, en geología y, y en biología se, hay dos grandes eras en la, en la historia de la Tierra, que es el precámbrico y el cámbrico. ¿no? El cámbrico aproximadamente es los, los últimos 600-500 millones de años. La primera glaciación global estuvo aquí, las otras tres, eh, la última glaciación global alrededor de hace unos 600 millones de años. Ahí, cuando acaba la última glaciación global, el oxígeno alcanza una concentración similar a la actual. Eh, se acabó? Cuando se acaba una glaciación global, se produce un incremento de oxígeno porque eh, se produce una gran cantidad de eh, porque las cianobacterias y las algas se producen como locas porque hay una gran cantidad de minerales y nutrientes que son erosionados por los glaciales que son globales y arrastrados hacia los océanos, hacia las partes más someras de los océanos de menor profundidad donde abundan las cianobacterias y las, las algas azul-verdes. Eh, y entonces eh, estos, eh, estos microorganismos generan cantidades enormes de oxígeno 2, de, bueno de oxígeno ¿no? atmosférico. Y lo que ocurre es que el, los metabolismos se vuelven mucho más eficientes cuando hay mayor cantidad de oxígeno. Todos los procesos metabólicos son más eficientes. Y además se alargan las cadenas tróficas. O sea, ¿qué es una cadena trófica? Una cadena trófica es los animales que se comen a, a otros. ¿no? O sea, las plantas nacen, comen eh, material inorgánico, o sea, usan material inorgánico, después hay el virus que se come a las plantas y después hay predadores que comen a los. ...a los herbívoros... ...no habría... ...o sea, la cadena trófica no llegaría a predadores... ...a, a tigres... ¿eh? ...si no hubiera mucho oxígeno... ...si el metabolismo no fuera suficientemente... Eh, ...eficiente en los seres vivos... ¿no? ...o sea, según más eficiente es... ...más se alarga la cadena trófica... ...entonces nosotros como culmen de los predadores... ...porque somos predadores, aunque no tengamos colmillos... ¿eh? Eh, ...también para, aparecer, para que nosotros apareciéramos... ...fue necesario... Que el oxígeno alcanzara una cierta cantidad, de una, una cierta eh, concentración. De hecho, justamente cuando acaba la última glaciación y alcanza el oxígeno el nivel de concentración actual, pues es cuando se produce la, la, lo que se llama la explosión del cámbrico, que es cuando aparece la vida compleja. La que ya no es. Eh, eh, no se ve con, con microscopio, ¿eh? la grande ya. ¿eh? En esta época, en el, el Cámbrico es cuando aparece la mayor cantidad de seres diferentes que ha aparecido nunca en la Tierra. Después, la variedad eh, en formas y, y, y tipos ha ido bajando. Esa fue una, una época especialmente importante para la vida de la Tierra, la época del Cámbrico, hace 500 millones de años. Otro periodo importante fue el Carbonífero, eh, que es eh, bueno, la época donde había enormes pantanos y, y, y bosques en toda la Tierra, de donde procede la mayor cantidad del petróleo y del carbón actual. Se produjo eh, hace 300 y, 200, entre 300 y 200 millones de años y ahí la concentración actual, eh, la concentración en el carbonífero, la concentración de oxígeno alcanzó un pico. Pasó del 20, bueno, nosotros estamos actualmente en el 20 y poco, 21-22% eh, en, en la atmósfera pero en la época del, del, del carbonífero llegó hasta el 35%. ¿eh? ¿Eso qué produjo? Que los eh, incendios fueran muy habituales, incluso en sitios húmedos, ¿eh? incluso en pantanos. Pero también trajo otras cosas. Por ejemplo, cuando si nosotros tenemos más oxígeno en la atmósfera, el metabolismo puede ser muchísimo más eficiente, ¿cómo, cómo respiran los insectos? por tráqueas, por agujeritos que tienen en el cuerpo. Pues si tienen mayor concentración de oxígeno, esas tráqueas pueden ser mucho más largas. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurrió? Que los insectos del carbonífero eran mucho más grandes. Por ejemplo, hubo, en Meganeura este, era una libélula de 70 centímetros de, de, de, de, de tamaño, o sea, de casi un metro, un li, libelulón. ¿No? Pero vamos, cuidado que alguno se va a asustar. ¡Ah! El megaracne está a una araña de 50 centímetros de tamaño. Imagínense qué susto, ¿no? O por ejemplo esto, un cien pies de dos metros. Antropleura armata. Todo esto fue posible debido a, esa, a esa, esa cantidad enorme de oxígeno que permitía que los insectos fueran tan grandes, simplemente. Que el sistema de respiración pudiera producir esto. Y que la respiración... Eh, con esa alta concentración de oxígeno eh, produjera el suficiente eh, energía para estos bestias ¿no? Bueno, aquí tenemos una, una pelea ¿no? entre una, un, un piel gigante contra un anfibio gigante un predecesor de un, de un dinosaurio ¿no? Bueno, volvamos otra vez No, esto lo quería hablar sobre el oxígeno El oxígeno ha producido finalmente que aparezcamos nosotros ¿eh? O sea, ha sido muy importante para modular la complejidad de la vida en la Tierra. El carbono es esencial para la materia viva, pero el oxígeno también, y sobre todo para llevarnos a la complejidad en la, en la vida. Bueno, volvamos otra vez a las supernovas, estas de estrellas masivas, porque también generan otros elementos importantes, porque generan, antes hemos hablado de los elementos S, que eran elementos muy pesados, generados por la absorción de neutrones. En las explosiones supernovas se generan neutrones, pero a ritmos altísimos. ¿eh? Y entonces hay eh, lo que se llama los procesos R, que son los procesos R de rapid. Frente a S de slow, estos son procesos R de rapid, rápidos, porque el flujo de neutrones es muy grande. Entonces estos estos neutrones bombardean a eh, núcleos pesados que existen inicialmente en la explosión de supernova y pueden generar núcleos muy muy pesados que después se van desintegrando pero que básicamente generan finalmente torio, urano, uranio y plutonio los elementos estos radiactivos que son tan, tan, eh, tan malos, ¿no? generan uranio, por ejemplo, y torio pero también son importantes, por ejemplo, a la Tierra si no tuviéramos uranio y torio pues no existiríamos tampoco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene eh, caliente y, eh, el núcleo de la Tierra? La, energía atrapada desde el comienzo y, y la desintegración del uranio, el plutonio, los y el torio, el torio y el uranio sobre todo, ¿eh? se desintegran y producen calor. Eso mantiene el núcleo de la Tierra eh, líquido y eso genera movimientos y genera la tectónica de placas. ¿Y la tectónica de placas qué produce? Que se haga el ciclo del carbono y del CO2 en la atmósfera y se mantenga, se mantenga el CO2 y que no aumente ni que se destruya. Pues nosotros lo estamos jodiendo ¿no? con los con la, el calentamiento global y con la producción de bueno por, por todo lo que sabemos. ¿no? Pero la Tierra por sí sola se regula de una forma muy, muy, muy buena porque eh, el CO2 que sobra se... Eh, se decanta en el suelo, ¿eh? se deposita en el suelo y después esa, en carbonatos y los carbonatos se devuelven al núcleo de la Tierra y después los volcanes lo devuelven Es un ciclo que se va renovando eh, y, y va manteniendo el ciclo del carbono en la, en la atmósfera y va manteniendo la, eh, el, el ecosistema de la Tierra. Si no, si se parara de pronto, si se enfriara de pronto el núcleo de la Tierra, nos pasaría como la Luna. La Luna no tiene ¿eh? tectónica. La Luna pierde, el, o sea, nosotros perderíamos finalmente la atmósfera, porque no se regularía la temperatura. Entonces, el que exista, fíjense, una cosa tan. El que exista uranio, y Tori dices tú, ¿y a mí qué me importa el uranio? <risa> pues es muy importante. El uranio es muy importante que existiera. Si no hubiera habido estrellas masivas que hubieran devuelto eh, uranio, nosotros no estaríamos aquí. O sea, es, es toda una serie de cosas. Que han ocurrido de, de, de, de procesos que han, que, han, que han convergido a que nosotros estemos aquí y que la vida haya alcanzado el nivel de complejidad que tenemos. Y que cualquier pequeño cambio que haya en esto, pues lleva todo al traste. ¿no? Entonces, bueno, alimenta de tónicas blancas. Ah, y otra, otra última cosa que les quería comentar es que bueno, ahora están muy de moda estas cosas que son la colisión de estrellas neutrones o agujeros negros porque la, eh, las eh, ondas gravitatorias que, sea, que se descubrieron hace un par de años eh, fueron debidas a la colisión de los agujeros negros, que son comunes. Pero cuando estos objetos también colisionan, eh, un, estrellas bueno, neutrones básicamente, pueden producir eh, expulsión de material también muy enriquecido, y, por ejemplo, eh, la gente que hace estos modelos encuentra que eh, son los productores principales de oro, platino y de plata en el universo. O sea, que son la joyería del universo. <ríe> eh, estas, estas, estos objetos son la verdadera piedra filosofal ¿no? del universo, los, los, los objetos que, que generan estos materiales que a nosotros nos gustan tanto. Eh, pero... Todas estas, eh, todos estos procesos que generan eh, materiales eh, enriquecidos no valdrían para nada si las estrellas que lo producen se lo quedaran para ellas. Entonces, lo bueno de todo esto es que una buena parte de este material enriquecido, procesado por las estrellas, se devuelve al espacio, al medio interestelar. Esta nube es, eh, estos restos de supernova, estas nebulosas planetarias, generan un gas que se va diluyendo y con el tiempo... Eh, eh, se condensa en unas nubes eh, que eh, se transforman en, en, en nebulosas protoestelares y de ahí nacen nuevas generaciones de estrellas esas nuevas generaciones de estrellas ya nacen con una composición química inicial eh, que está enriquecida con material y eso es un ciclo. un ciclo cuanto más generaciones de estrellas ha habido en una galaxia mayor cantidad o proporción de elementos pesados hay y también uno podría pensar que mayor probabilidad de que haya vida también, ¿no? ¿Eh? Porque, claro, nosotros necesitamos un mínimo de oxígeno de carbono para que haya vida. Y vida tal como la conocemos nosotros. Entonces, ¿es realmente un, un ciclo, en el ciclo vital ese como el Rey León, pues, pues eh, un ciclo vital realmente en el, en el universo, que va aumentando la complejidad química con el tiempo. Y bueno, pues eh, lo que dice el Génesis, yo es que no sé, no que sea católico ni nada de esto, pero lo que dice el Génesis del polvo eres y polvo en eh, polvo verás, pues es verdad, ¿no? Porque realmente nosotros nacemos de polvo de gas, ¿eh? de una nube, hacemos lo que deseamos, lo que queramos, pero después volvemos otra vez a ser hacer, a hacer cenizas, a ser polvo, que sea aprovechado por otra por otro objeto, otro ser, otra cosa que vuelva a, a vivir o a producir o a. Tiene sus raciones nucleares. ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.